primer encuentro empezamos, matamos, vamos a escuadras sobre todo que en el cementerio naranja listos para dar inicio a este encuentro, a este encuentro de semana 1 la escuadra de Fantasmas de la IMA recibe a su similar de la Universidad Veracruzana. ¡Halcones UV! Y vamos a ver el kickoff, amigos de Duas Ya prepara el balón la escuadra de Fantasmas de la IMA. Recuerden dejar sus comentarios, y saludos para estarnos proyectando a lo largo de la transmisión. Se prepara el equipo de la IVA. ¡Listos, derecha! ¡Listos, izquierda! Número uno, vámonos. Vamos a ver ahí el regreso por parte del número uno. 14-34 Mata, este gran jugador, la por recibido, el imágenes de sangre del ciclo, su tercer año jugando para los fantasmas y los pintores la... En los controles el número 6, por parte de estos alcoholes, hacen una entrega directa con estos jugadores grandes, donde los que pierden el casco lamentablemente primera jugada y hay un lesionado bueno, volvemos al emparrillado, volvemos a las acciones estamos esperando a que reanuden. únicamente están dando paso a que los administrativos, cuerpo médico del equipo de la IMA que fue auxiliar a este jugador del equipo visitante, regresen a su lado del emparrillado por lo pronto ya vemos también se acerca más gente con el jugador del clonest se escucha el silbatazo, sigue corriendo el reloj amigos dos, dos, tres, Uno, un de los medios. Entrega el balón al corredor y otra, oh, la defensiva de la Número 11, número 19, 6. Contra el receptor número 2, va para atrás. Suelta el brazo y es incompleto. Se va a quedar un poco largo ese balón. Ya sale de formación de pasada de BBC, que número 10. Cuarta oportunidad. y el número 1, Pedro Reynoso y el pilla para filar. Una pasada corta y la agarra Pedro. Se quita una sacada, empieza a desmascararse. Y finalmente abandona el jugaba de gran regreso por parte del equipo de la IPa y balón suelto, vamos a ver quién se queda al final con el balón nos indica los señores oficiales. sigue siendo balón de la escuadra de fantasmas de la segunda eh, oportunidad número 12 se la entrega al corredor pero va a llegar esta club pandilla amigos los más medios, po, número por favor 59 Dalcones Dos, avanzar, dos receptores por el costado derecho, uno solo por el lado corto del emparrillado. Vamos a ver. lanza el balón incompleto. Va a conectar con el número uno, pero hay pañuelo. Parece que van a ser en contra del equipo de halcones de la Universidad Veracruzana. Nos indica que interferencia de pase. Intervenencia bueno, de pase recuerden de amigos de Advanced Media Sport. derechos de autor, autónomos, pueden bajar la transmisión o Se cortarla. Packs, Fine, perfecta, la personal. Se Se va a quedar a nada en las diagonales segunda, este jugador de fantasmas de la isla. Se raya en los controles. Segunda oportunidad, vamos a buscar por el centro, directa No va a llegar nuevamente, se va a quedar cerca El equipo de Fantasmas de la IVA. Nuevamente, vamos a ver Se la entrega directa Ahí es Dos Fantasmas de la IVA. Ya hasta arriba en el marcador, vamos a ver el intento de punto extra, va por uno el equipo de naranja. Tiene la patada y es mala, nos dicen los oficiales. Seiza el equipo de la IMA, que ya toma la ventaja, 6 a 0. Listo, derecha, listos, izquierda, vámonos patada por parte de la IMA ya ahora sí toma el balón el equipo de Alcores. moviendo las piernas llegan los equipos especiales de la IMA y desde ahí desde la yarda número 15 aproximadamente primera oportunidad y es por avanzar, vamos a ver dos receptores, lado izquierdo que va a buscar el equipo de va por tierra, encuentra el hueco número 3 del equipo la de la Universidad Veracruzana les da el primero y 10 Encuentra el hueco Lquiera, Nuevamente 10 por avanzar, 2 en esta ocasión para el la de la de lado derecho busca la por tierra, ahora por el costado izquierdo Número 9, era que buscaba ara. en acarreo con unas cuantas yardas Interesante se pondrá este encuentro Segunda oportunidad, entrega el balón nuevamente lo recupera el equipo de fantasmas. se levantan con el balón, y vamos a ver al poder, Fantasma nuevamente a la jugar la número 44, Bruno de Número 5 va por estos dos. Sí, sigue las Sigue volviendo a las piernas Logra quitarse Primero ah, vencido ah, Primero y vencido, no. Corrección primero y gol Se va a quedar una yarda. cuando mucho Pero tenemos si eso, Un castigo imaginador. en contra de, ya, amigos, a Y ya domingo Castigo no, en no, contra no, del equipo de la isla. Va para atrás, busca, lanza, el pase Y Dos, ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis ¡Vamos! el marcador para el equipo de LTP! ¡El equipo Va con vamos este... a ver y va a llegar a las diagonales 14 a 0 el marcador amigos de box media sport para poner por los puntos para la escuadra local marcador 14 de manera amigos de Advance media sport, también damos por finalizado el primer cuarto de 14 a 0, lo gana el equipo de fantasmas de la IMA en su campo, vamos a ver bien el kickoff por parte del equipo de la IMA, listo, derecho, listo, izquierda, vámonos, buena patada por parte del equipo de la IMA, el regreso va a quedar en la yarda número 41 aproximadamente, sale la jugada viene el pase completo pase guich sigue moviendo las piernas Vamos a ver, viene con tres receptores tripulado izquierdo viene el pase va a buscar número 6 suelta el brazo lanza y intercepta el equipo de fantasma termina la jugada la ofensiva de la Ima, el parrillado, y la, de la defensiva de la... Defensa, mostrando el poderío, mostrando el momento la... que tiene. La... y un cambio de corebac, Cambio de coreback en el parrillado, Vamos a ver, los receptores. Por el entra viene por tierra, encuentra bien el espacio, sigue morir las firmas. Pero consigue el primero y es... Vamos a esperar a que muevan las cadenas. Vaya no corredor no este chamaco número 5, no Para el equipo de fantasmas de la IMA, vamos a ver número 7 a los patrones. se costado derecho se la rola el corredor y lo derriba de no inmediato. Estaba bien número 53 de la Segunda oportunidad. Y 11 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, once por avanzar para el equipo de la IMA. están los controles, vamos buscando el pase, lanza y completo. Primero y gol para el equipo de fantasmas de la IMA menos por ambos lados es lo que manda el equipo de fantasmas va buscando el pase y que busca receptor lanza encuentra número 5 y es completo fantasmas de la IMA 6 pases en el marcador de en el número 23 hay al realizar el pase la, de las patadas. Hay un castigo con en contra la, del equipo de fantasmas de la IMA. De ahí no mejor, De ahí, de ahí, de ahí no sale mejor, Estimado de lo que falta de tiempo. Terror, de no Vamos a ver el intento de punto extra. Número 23. Viene la patada. 21 punto para la de justos por el equipo de fantasmas de la lima emparrillado amigos de Advanced Medios Sports para realizar la patada de equipo listos derecha listos 2, izquierda vamos patada de número no dos igual hasta las diagonales no... Alcones de la Universidad Veracruzana Número 6 Sale a la su jugada, su jugada 3, vamos a ver Entrega el, el balón al corredor el... Finalmente es... es entregado A su corredor número 13 Alcones, el... dos receptores dos Derecho Relaciona la... relación la... al ataque, 6, vamos a ver Viene el engaño, el vamos a buscar el pase su Suelta el brazo, lance el... Es... Tonto, es incompleto al número 32. Bueno, En esta conferencia del equipo de la Liga de Orefa Sale la jugada. Va buscando el receptor. Va a tener que buscar la individual. Logra ahí mover las piernas. Sigue avanzando. Se va a quedar a nada de primero y es el equipo de la universidad. Sale la, la base, jugada. Entraño, Va buscando. Y hoy oh, que se queda de nada de ser. Le dio mucho aire. Ha interceptado. Bien espacio completo. El lobito ese balón. Termina siendo incompleto. Sí, y se ah, bueno, pega. Tipo de pantalla lateral se que quería hacer. El número 6. Se seis, acomodan los receptores. Primero de lado izquierdo. Sale la jugada, hay problemas con el balón, Corebax, lanza el, por el centro, incompleto ese pase. Logró recuperar, lanzar el pase que no es completo. Ya bastante en la ofensiva el equipo. De Veracruz en relación a las anteriores ofensivas, pero ya estamos en tercera oportunidad y es por avanzar. Sale el balón, llega a la prisión, logra zafarse el coreback, lanza el pase completo. Recepción desde el número 12. solo fin es lo que manda el equipo de la IVA en centro, en centro, se acomoda el balón número 6. Vamos a ver el regreso por parte de la IVA. Arriba hacia el costado izquierdo, no acerran ataque. y se sí, en las tierras. Hay un castigo, amigos del Mons Medio Buena papeada desde el número 14. Y hay pañuelos en el parrillado, de los que indican los señores oficiales. La oportunidad 10 para avanzar los controles son solo por la mano atrás viene por tierra, tierra, tierra, el equipo directa. de la IMA gran jugada vamos a ver la jugada por parte de fantasmas, pañuelos Ay, número 74 lo alcanzamos a ver que se movía contra de los fantasmas ya en los Castilla, oficiales que ha en contra de la IMA y lo que izquierdo Vamos a ver, lanza el pase completo, sigue moviendo las piernas, número 5, sigue jalando, tan jugada por parte del equipo de la RUJA, y ya no. va todo ahí el esparrillado del equipo, ¡Gran de jugada la gran currada, Dale, Dale, el, equipo de de... el equipo de fantasmas El equipo de fantasmas Se termine el primer tiempo eh. Que de los controles A su entrega Vamos a ver eh. eh. Por tierra el equipo de la IMA Número 22 Vamos a ver bien el equipo de fantasmas De la IMA Esta sería una oportunidad Con señaladas por avanzar Muchas encorradadas en el engaño yeah. Pase es completo. Ahora se la Lanza de buena manera el equipo. El jugador de fantasmas. Lo mismo lo vimos en el primer equipo. Lo que manda el equipo de fantasmas. Entrega el y va a para los Legonales. ¡Ay, qué vamos ¡Ay, Vamos chulo! ¡Ay, vamos vamos ¡Ay, el punto vamos qué chulo! ¡Ay, qué vamos vamos a chulo! ¡Ay, qué vamos ¡Ay, vamos el punto extra va a ser bueno, claramente, 28-0 Para fantasmas, de se corta amigos de Mons Media Sports Lo gana Fantasmas, Alcones, 28-0 Me mandamos una felicitación a Ana Por ese dos man del pato a El emporrillado amigos de Mons Media Sports Para realizar la patada de Kiko Vista derecha, listo izquierdo una patada flotadita que ah, llega alrededor de la yarda 17, la número 12, el pide. Rinza, y moviendo si las piernas y hasta la ahí la y la 6, dice el equipo el raíz, con el la de Ilaima. Número 12. Uno, al parecer hay unos hay uno, 5, en la patada. Veamos que deciden los. Los halcones de los cruzados. Si se repite la patada o el balón se queda ahí. Los coches de. Ahí de halcones hay un paidurino. Ya el equipo de halcones. Viene la entrega viene, al corredor número 9. Encuentra bien el juego. Encuentra los bloqueos. por el número 19. Por... Primero 10 para el equipo de halcones de la Universidad Veracruzana Con sus coches de tiempo fuera solicitado por el equipo visitante El equipo de la Universidad Veracruzana de Después del tiempo fuera que solicitó el equipo de halcones Vamos a ver la jugada Número 12 se coloca como derecho, tercer receptor del lado derecho Para el equipo de Alcones, Buelo Pañuelo Va a buscar la individual, el coreback Se devolviendo a la pierna, se resbala para el para defensivo Que va a terminar lesionado Número 3 del equipo de la IBA Van a tener que entrar en las asistencias Y va a tener castigo. Vamos a ver en contra de quién Tenemos a un jugador lastimado al parecer es el bestia pedimos silencio por favor ay <risa> ay <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> No, hombre, te hace falta, güey. Parece que vas empezando a trabajar. <risa> pues no, pero estás en transmisión, mamón. No, no. Es diferente, güey. Es la mamá de mi Tomillo Este gran jugador número 3 apodado el mes. Tiene que salir con la Ayuda. Jugador jugador, de moto, viene de ser cantón con toda esta generación de AAA. Jugador lo veíamos de corredor, lo veíamos de linebacker, de receptor, ahora incluyéndose a la juvenil de, de linebacker. Queremos que tiempo que fuera solicitado bestia. por la Universidad Veracruzane. Hay un tiempo fuera pedido por la escuadra visitante. Vamos por avanzar para el equipo visitante. Sale la jugada número 6. Viene buscando receptor para el receptor. Va a tener que deshacer el balón el para evitar la captura. El pero suenan los silbatosos, amigos. finaliza el encuentro. En Quedamos por concluido el primer tiempo. Vamos a descansar. Les recordamos que hay una cafetería. Ahí por donde está el. Nos vemos en un rato más. Vamos a ver eh, amigos de Advance Media Sports. Vamos a dejar la transmisión corrida. Vamos a dejar un pequeño marcador para que lleven un aproximado de lo que falta para regresar a las acciones en el emparrillado. <risa> De la claro que sí, señoras y señores. ¿Qué tal amigos de, de Max media, media Sports? Ya regresamos al emparrillado ¡Listos para dar inicio al tercer cuarto del encuentro! Por este número 23. Vamos a ver el regreso por parte de Fantasmas de la IMA que tiene la ventaja, 28 a 0 bueno, a bueno, y por último, en la última la semana, de la de a punto en el en el 19. Por lo los pronto vemos, parece que recupera el balón del de, equipo de la Universidad Veracruzana. Los, los señores oficiales ya nos dicen los Corredores lado izquierdo, uno solo por el lado ancho del campo, número 2 en el duelo individual con el número 6. Castigo en contra de Halcones de la Universidad Veracruzana, número dos. Movimiento claro por parte del corredor. Y ahí primera oportunidad. Primera oportunidad. 15 por avanzar. El centro. Va a quedar bajo. Lo compone el coreback. En el coreback y core core individual número 6. Va a llegar por ahí de la yarda. Castigo. Número 45, quedando como a 12 yardas aproximadamente. Hay pañuelos en el terreno de juego, amigos de Advanced Media Sports. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales. No, pues. Equipo de halcones, sale la jugada, entrega el balón al corredor número 9, viene moviendo las piernas, se lanza para conseguir la pierna, Con tres, la viene buscando el pase, busca por el costado izquierdo, suelta el brazo, muy alto y se balón pero, le dio mucho Pero aire, solo ¿no? estaba el receptor. Pero, no, por Pudo falte, ser una gran jugada para la el equipo de Alcun. Por parte de Fantasmas de, de la... Cuarta oportunidad, situación yeah. de despeje. Un solo fin de para, para Fantasmas número 23. Va en el centro. Buena patada, Fotadita en relación <muchas> a la distancia. Y... Va a entrar a la el, zona de anotación que irán a encajonar el el Rueda, al Diabolares, equipo de fantasmas. Saldrá la yarda número 25. Han colocado la yarda número 20. Y que ahí con la partida. Sale la jugada, va, va por tierra. Número 26, sigue jalando. Y logra ahí por potencia. Siete ganas, consigue después, dos en la el número 45 y el número 13. Por parte de la defensiva. De defensiva! Tercera oportunidad. Movim movim movimiento el de 13. la formación para colocar gemelos eh, por ambos lados. Número 7. Ah, llega la presión. Sí, se libera. a su corredor que sigue no alcanzan a capturar, pero gran jugada para el equipo de Fantasmas de la isla. Los inmortales conseguir 30 yardas aproximadamente en una pantalla hacia el centro. Gran pase de Iker vamos a tener primera oportunidad 10 por avanzar para el la equipo de patalón oh, Se llega y le gusta el contacto lava número 14 del equipo de jones derecho y cerrador de la izquierda donde gemelo va a suelta el la brazo la femenina, muy muy un completo adelantado ya está solo pedro reimoso poquito de toque le faltó ahí que la tercera oportunidad, 11 Tercera oportunidad, 11 por avanzar. Tienen que mover que las que cadenas. Derecho, Están en atrás. busca de la, la anotación. Que Quieren acrecentar el ventaja, que el la ventaja al pase Primero y 10 completo. para el equipo de fantasma. Primera oportunidad nuevamente, 10 por avanzar, va por tierra en esta ocasión directo, la equipo el equipo de Lima se sigue moviendo, le van a tomar la pierna, no lo suelton. se escuchan y los silbatazos, pero consigue, que no hemos mencionado en más de un par de ocasiones, fue el jugador defensivo, Ahora vamos a ver, se número 26, rega. abre el panorama para el, el corredor, que va a conseguir el primero y 10, vamos a ver vamos a buscar Ahora, por Dominique, tierra pero, pero, de este 3. pero penetra ahí, como rayo por el número, 53. número 53 tenemos a dominic y ahí que segunda oportunidad ahí preciosa, en la optativa se la entrega al corredor sigue moviendo las piernas, sigue jalando y vamos al a ver qué pañuelo, nos dicen los oficiales los nos dicen los señores oficiales ahí llega a las diagonales y aparte tenemos un pañuelo en el emparrillado amigos de advance media Sports. Vamos a ver qué nos dicen los oficiales, doloroso castigo, porque es en contra de fantasmas. Alivio para fanta, para la universidad Veracruzana que echa para atrás, el pañuelo. la puerta. Un solo corredor atrás, formación abierta. Vamos buscando el pase, llega a la presa, lo logra, presión nosotros. El 34 a 0 el marcador 34 a 0 Buscado de una, un puntito más para el equipo de la IMA Vale ¡Sí! bueno, un pañuelo, vamos bueno, a esperar IMA. La patada es buena bueno, Pero vamos a esperar que nos dicen los oficiales El castigo es en contra del Cones Va a ser declinado 35 a 0 el marcador Amigos okay, del match hay... Nada más con Emparrillado, vale, amigos de Advanced Media Sports. Marcador, 35 puntos para el equipo de fantasmas de la Iba Cero para el cole de la Universidad Veracruzana. Viene la patada, buena patada que va a llegar alrededor de la yarda número 15. Viene el regreso del de número 12, el fin de... Viene buscando ahí en los huecos, los bloqueos, suelos y Finaliza la jugada. Primera oportunidad, 10 por avanzar Vamos a ver la Universidad Veracruzana nº a, a, a, nº a la ofensiva, a reaccionar, a conseguir alguna anotación Encuentra buenos bloqueos, no zafarse Y número 19 En el corredor número 9, pero gran avance Por parte de la Universidad Veracruzana nº Segunda oportunidad, 5 por avanzar Buena jugada no, defensiva. de inmediato. 88. Hay un... No, no, no. Es, si se levanta el número 55. Emiliano Vález. ¿no? Tercera oportunidad, va para atrás Seis, a los controles Tiene que rolar a su lado izquierdo la Por la la la la velocidad. velocidad, alcanza a pasar Yo a Perita En la el marca del primero y diez los Cuatro oportunidades, conseguir el cuatro oportunidades de el de el más Para el equipo visitante El, el equipo de halcones Cuando escuchamos Los silbatosos amigos De March Medias Sport Finaliza el tercer gol De la cruzada 35 a 0 el marcador, amigos de Advance Media Sports. Finaliza el tercer cuarto del encuentro. La ventaja 35. Para el equipo para el de Fantasmas de la imagen, ¿no? Para el equipo de batalla a ver, hay problemas para recibir el batalla no, y primera recuperar primera el primera balón y del y número 91. El número 6. El número 91 no ya andaba. Regresamos al emparrillado después del tiempo Segundo fuera que primera, se hizo el equipo visitante. Primero, vamos a buscar el la la número 10 a la poco. defensiva 8 por avanzar el último cuarto del encuentro va para atrás y sí, vamos a ver va a tener que buscar la individual no, deshacerse en el balón es no. lo que te está haciendo el equipo la, la, la, de de la de fones del número 91 Mario Alberto Ortega será jugador de regreso de la patada del despeje y el número 10 Número 23 evidente, mira, sí, que Viva el regreso Sigue moriendo las piernas Viva el regreso Gran regreso Por parte Equipo de la IMA Claro, el hueco que dejaban Los equipos especiales Hay un pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver Si no es un guitarra esa Para el equipo de fantasma unas 35 40 yardas y gran esfuerzo de este número 70 de la universidad de la Cruzana. hizo el esfuerzo y sacó sacó del terreno de juego pero nos indican los señores oficiales primera oportunidad 10 para avanzar con menos por ambos lados para el equipo de fantasmas Va para atrás, busca receptor, el 26, primeros recortes pasada, y ya no puede con el segundo jugador. vení y el pos un poquito atrás, le el corredor el receptor alcanza a conseguir. Izquierdo para fantasmas, prepara los disparos el equipo de halcones y que en los controles es un otro tiro dentro perfectamente parece bien parece que es intersección eso para lo el número recupera número 3, el equipo de Alfonso no saben que nos dicen los oficiales tenemos que nos indican es un pase, pase. interceptado. con coles, número 6 Trips hacia el lado derecho, empieza a rodar hasta su costado derecho Paz incompleto, le rebota al lado derecho al receptor número 11, 11 del equipo para... Número 6 de los controles, Trips del lado derecho Número 6, llega a, frente frente a frente al, de paz. De la posición, logro, va a lanzar el paz solo estaba el receptor el la adiode, la adiode del Número 2 el y... ganado, vamos, tercera oportunidad, oportunidad 10 de por avanzar número 6, los controles tiene al hombre lo tiene solo solo pases el... completo eh, eh. la pase, nada de los diagonales ya se escuchan los silbatazos a frenar las acciones ambos equipos gran número de Gran jugada de estos halcones de la cruzana. Queda tocado el número 3 del equipo de halcones. Y nadie Halcone la para cerca de las diagonales, cerca de poner los número 6 a 50. La Gran avance ofensivo. Estaba ahí Mafra, Keyes y el número 97. La la Ramos. No tiempo fuera. Pero... La oportunidad para el equipo de la Universidad Veracruzana Entre Otra vez el balón encuentra bien el hueco. Sigue jalando, sigue moviendo Dos. Dos. Alcones de la Universidad de la número nueve. Pone los primeros seis en el marcador para el equipo visitante. Treinta y cinco por dos puntos el equipo de halcones. Número seis. Viene la individual. jalando. Sigue moviendo. dicen los oficiales. Es bueno Ocho puntos. Para halcones de la Universidad de Veracruz. 35 puntos. Para fantasmas de la Universidad de la Universidad de Listo. Derecho. He Se acomoda. Últimos detalles. Listo. Izquierda. Oh. Por Ricardo. Se escuchan silbatazos, pone la mano arriba. Diría. Momentos, esa, señores, señores, que se quisiera, el por No se escucha el este Finaliza el encuentro. Amigo, apoyo, de me 35 puntos para Pantalla de la Final 35 para Fantasias de la Igna, 8 Alcones de la Universidad Veracruzana. Por haber asistido a este encuentro, Los esperamos dentro de 15 días. Les recordamos que la semana que entra se viaja a Jalapa, contra Zorros Y les deseamos un buen viaje de regreso al equipo y a nuestra parte. Si, Hicieron el esfuerzo por venir hasta Toluca. Tengan un buen, un, buen re, un buen regreso. Nos vemos hasta la próxima.